Gente, nuevo vídeo, súper rápido. Vais a flipar con lo que os he preparado. Simplemente con activar la campanita. Una cosa, ¿eh? Bueno, no, voy a pedir tres. Activar la campanita, suscribiros y comentar. Voy a organizar un sorteo de 20 euros. Se va a sortear en los comentarios, o sea que cuantas más veces comentes, más posibilidades tienes de ganar. Lo voy a hacer con una aplicación, lo haré todo en directo. Si no es en 3-4 días... Antes de una semana hago el sorteo de una tarjeta de 20 euros. O sea, si juegas en PC, te daré una tarjeta de PaySafeCard o de otros, pasaré por PayPal. Si eres de Play, te paso una tarjeta de Play. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Para el que gastéis en Fortnite, videojuego, lo que vosotros queráis, ¿ok? Este es el especial, mil suscriptores para vosotros. Lo tenían preparado, tenía que tener algo borrado para vosotros. Y aquí lo tenéis. Y espero que le deis apoyo a muerte, like, comentéis, lo compartáis, porque cualquier persona se lo puede llevar. Simplemente suscribirse y activar la campanita, no pido más. Y, si, y tenéis que comentar para participar, para que yo sepa quién activa la campanita, ¿vale? Cuantas más, más veces comentéis, mejor, porque más posibilidades tenéis de ganar. Eh, no voy a añadir nada más, quería hacerlo rápido y ya está. Disfrutar de los highlights que vienen ahora y un besazo. Uh, I'm a Hit the brakes I don't ever wanna see the face I'm from Canada and not the States Said I'm working way too hard, I need a break Bitch, I'm like a bottom I'm locked up Need to slow down, that's just what they say shit I'm on the road now, Santa's making lace bitch D's, what they want, see, but they don't ever say shit Back to the basics, you gotta keep your pace, shit, <laughs> like I I'm what they say. on now. and what they want to see, but they don't keep your